<risa> Ay, ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo lleváis la cuarentena? ¿Estáis todos bien o qué? <risa> chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Y chicos, hoy os traigo un vídeo al principio sponsorizado por los chicos de Combat Arms Reloaded y es que chavales, prestarme fucking, mucha atención ahora mismo Esto se va a poner muy tenso Gracias a los chicos de Combat Arms Reloaded Vais a poder ver uno de los juegos de moda del momento Shooter, como no, para ordenador Y además es que está en fucking Español ya. ¿Queréis tener una buena noticia Definitivamente para hoy? Voy a estar jugando esta tarde Con vosotros al juego Así que chavales, debajo de la descripción vais a tener el link De descarga, todos los links debajo en la descripción Y vamos con el vídeo Así que chavales, una vez de Dentro del juego, los chicos de Cormat Arms Reloaded nos han ofrecido un motherfucking código que os va a ofrecer Aparte de que cuando os descarguéis el juego os van a regalar mil cosas solo por ser españoles Y por entrar desde el link de la descripción, abrís el menú Y ojo al dato porque si vais a tienda, cupón de promoción y ponemos aquí SHOTOR10 Tal cual, lo vais a tener debajo también en la descripción para que lo copiéis y lo peguéis Y os van a otorgar cositas muy ricas Let's go, vamos para adentro ¡Ah! ¡Ah! Vamos, primera kill, let's go. Oh, le he dado, qué falso, qué falso, soy malísimo, soy malísimo, tío, soy malísimo, tío. <risa> Lo bueno también es que por ejemplo tenemos las granadas, por ejemplo mirar, granada va, tenemos la arma secundaria. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Y nos cambiamos el arma, por ejemplo, a una. Nos la cambiamos por esta que nos la han regalado. Esta arma te la regalan utilizando el código de la descripción. Así que, chavales, espero que os haya gustado muchísimo este juego. Ya sabéis, esta tarde voy a estar jugando con vosotros. Así que lo único que tenéis que hacer es venir justo aquí donde os estoy mostrando a amigos. Le dais a agregar amigo. Y ponéis aquí mi FAD, mi motherfucking ID, que es code Mr. De Neox Me agregáis y jugamos unas partidas todos juntos Let's go Chicos Bienvenidos de vuelta al canal Epic Games Está escondiéndonos Algo a todos nosotros Algo que tiene que ver con Oro, el rey de oro Así que chavales Hemos recaudado Información realmente Increíble e inexplicable Información que ya está dentro del juego y nadie está hablando de ello Así que vamos a estar revelándola toda y cada una de esa información en este vídeo Chicos, realmente vamos a estar descubriendo los secretos que Epic Games no quiere que sepamos Chicos, ¡vamos allá! Oh, vale, vale, vale, vale, ¿Cómo aquí arriba Tenemos algún tipo de enemigo bastante cerca, ¿eh? ¡What! Se lo han cargado 27 Ahí tenemos a un enemigo 27 26 26 Vale, toque ¡Mierda! Oh Sorry, brother No te dio tiempo de explotarlo ah, Amigo, ahora entiendo Ah, filo de puta Ahora entiendo por qué quería traerlo aquí La misión aquí es sobrevivir principalmente Por lo que... <risa> <risa> Explicado, brother ¡A un tiro! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Qué? Me ha matado <risa> ¿Cómo es posible? ¿Cómo realmente pueden estar conectados un rey de oro y un personaje del pase de batalla de esta temporada? Pues bien chicos, dejarme deciros que aparte de compartirlo la, la cicatriz del ojo que claramente indican que uno está directamente conectado con el otro Porque tanta casualidad no puede ser posible Además hay algo que todo el tiempo ha estado delante de nosotros y lo hemos estado ignorando. Una de las mayores pistas que hasta el momento se ha encontrado acerca de la relación que tiene el rey Midas con el rey de oro. ¿Queréis saber de qué se trata? ¿Queréis que os enseñe por qué están realmente relacionados? Muy atentos, es tan sencillo como irnos directamente a ver la skin del Rey de Oro dentro del de pase de batalla O la skin del Rey Midas, si os fijáis, el Rey de Oro forma parte del de set, del de pack, de la revancha de el Rey Midas Oh, what the fuck, ¿qué significa eso hermano? Significa que están directamente conectados. Lógicamente, si vamos a ver a el rey Midas al pase de batalla, yo todavía no lo tengo desbloqueado, vale. No me peguéis. Os lo enseño en inglés que es lo mismo. Oh sí, hermano. Qué casualidad que el rey Midas forme parte de el set de el rey de oro. ¿Verdad que muchos de vosotros esa simple cuestión o esa simple pista no la habíais encontrado ni siquiera por casualidad Pues bien, no todo termina ahí Sino que parece que hay todavía más pistas Por las que estamos hoy aquí Y por las que os traigo este vídeo Así que chicos, estaros muy atentos Porque esto solo acaba de empezar Oh, shit La zona podría estar un poco más lejos Rey Midas, espero que tengas buenas piernas, hermano Pero el problema realmente Y la respuesta a la que hemos venido hoy aquí por la que todos estamos aquí es ¿Cómo realmente pueden estar... Estos dos personajes conectados cuando, oh shit, uno de ellos parece sacado de un libro de la edad antigua Y es totalmente algo cubierto de oro Y en cambio el otro personaje parece un James Bond en versión moderna y algo más guapo No entiendo cómo realmente existe una relación entre estos dos personajes del juego Pues bien, voy a explicar algo que no os ha explicado nadie ¿Cómo podría haberse juntado el tiempo para conectar a estos dos personajes? Bueno, pues realmente es algo bastante divertido para todos aquellos que creáis que es imposible. Así que, dejarme ponerme cómodo y deciros algo muy importante para el vídeo de hoy. Y es que como bien sabéis, lo que es la revancha de Midas, el set de la revancha de Midas, tiene asesorados o relacionado... Con otras skins aparte Otras skins que también tienen parte de la historia Y parte de todo esto va relacionado con esas skins Lógicamente una de esas skins se llama Rey Rey fue una de las skins que se filtró más temprano Con los Four Mares de la temporada número 2 Y realmente parece algo muy extraño Algo parecido a un Cowboy, zombie, algo raro realmente Y aparentemente parece ser que es también Uno de los personajes de la revancha del set de Midas Pero lo importante y lo que realmente nos ha llamado la atención No ha sido el personaje en sí Sino algo realmente más extraño La mochila de este personaje el reloj de arena que tiene como mochila ¿What? Espérate un momento Un personaje que está relacionado con el rey Midas ¿Tiene una mochila que es un reloj del tiempo? Así que todo si está relacionado puede ser que el rey Midas... ...y el Rey de Oro hayan tenido el control del tiempo, por lo que su relación estaría perfectamente explicada. Un control total del tiempo donde pueden parar el tiempo, pausarlo e iniciarlo siempre que quieran. Así que ya tenemos una de las pistas, una de las mejores pistas que hemos encontrado hasta ahora... ...del por qué podrían estar siendo parientes o quizás... El mismo personaje, el rey de oro con el rey Midas. Y hermanos, realmente... ¿Tenemos un enemigo allí? Voy por ti. <risa> Chicos, realmente sé que os acabo de soltar una bomba de información, os acabo de soltar algo que realmente muchos de vosotros no sabíais y que, oh, mamá, el Tito Neox está aquí para informaros siempre de la última. Así que, bueno, ya que estamos solo quedan 11 personas, esta victoria os la dedico a vosotros. Ha sido una historia realmente muy potente que os la he contado al tiro. Y ahora, chavales, solo nos queda ganar esta partida para coronarnos, tal y como un rey debería hacer. Una bala no está tan mal Ajá, sí que ese es tu plan, ¿eh? ¡Huir! Pues déjame decirte que no te voy a dejar escapar, putita Me ha humillado tío, me ha humillado Vale, GG chavales Bien jugado hermano Familia, muchísimas gracias a todos Y a todas por ver el vídeo, si os ha gustado Suscribiros al canal si todavía no formáis Parte de la familia, ya sabéis que podéis Apoyar al canal directamente con el código MrDeneox En la tienda de Fortnite chicos Si me comentáis debajo, yo Uso tu código, os daré corazón a todos Y a todas, chicos Tenéis debajo en la sección, en la primera línea de la descripción, el juego de Combat Arms Reloaded. Vais a poder jugar conmigo si os descargáis el juego y me añadís a vuestros amigos. Así que chavales, ¡nos vemos allí! Un saludo a todos y ¡chao!